Inicio a la marcha por las calles de Nueva Imperial. ¿Cierto? Eh, aquí, como ustedes pueden ver, un gran número de, de comunidades se han juntado y se han reunido aquí en la Plaza de Nueva Imperial para mostrar su solidaridad hacia el Máximo Celestino y el resto de los resto políticos mapuches. a los 106 días de huelga del Marche y los 26 Huéchapes que están en distintas cárceles simplemente nos cabe la responsabilidad moral de mucha gente que está acá de distintos territorios son sus representantes que están acá y la verdad es que es un día muy intenso porque el gobierno definitivamente no ha tenido la sabiduría ni la voluntad suficiente para responder el problema político que es hace aquí. El problema ter político territorial que nosotros estamos demandando porque somos una sociedad anterior, una sociedad ancestral, y en ese sentido es que estamos dando la resistencia porque nuestra sociedad milenaria está luchando por sus próximos mil años, por sus próximos dos mil años aquí. No somos una colonia ni un grupo de colonos que llegó hace 50 o 200 años. Entonces nosotros hoy día demandamos libre determinación, demandamos la devolución territorial confiscada por el Estado chileno, demandamos la ley actual, el convenio 169, que habla de libre determinación, que habla y establece, y es una norma en el derecho chileno, el interés internacional, que el ir viento tomando forma. No obstante el día, aún con lo conservador del sistema jurídico chileno ha tomado la forma suficiente y necesaria. No obstante, sin duda, la sensibilidad social muestra que el pueblo chileno al 80% está disponible para los procesos de autolínea de liberación nacional mapuche autonomía y determinación y en eso tenemos el desafío nosotros los mapuches hoy día y esta la huelga del machi celestino es hoy día frente al gobierno muestra lo que es el castigo y la lección que quiere brindar el estado a nosotros los mapuches lo único que generará es una mayor fuerza al interior de nosotros. Lo único que generará es una mayor oposición. Lo único que generará es una cohesión interna, que sin duda es un desafío, pero esa cohesión interna sin duda que tendrá un largo aliento. Sin duda que estamos trabajando. ...para los próximos 500 o 1000 años... ...a partir de esta lucha que están dando los huaysafes... ...poniendo su vida a disposición... ...de la causa de nuestra nación mapuche. Alejandro Toro. Bueno, dirigente... ...con la comunidad acá del territorio... ...se acaba de referir... ...cierto lo que se están planteando ellos como comunidades, como dirigentes, de la visión que tienen en relación a lo que está sucediendo con el machi celestino, con los presos políticos en general. Bueno, mucho Nehuen, como ustedes pueden ver, mucha energía a través de las lamienes aquí con sus culturas que están en estos momentos encabezando la, la marcha. 106, 107 días de huelga que llevan los presos manteniendo con todo el Nehuen y toda la energía y la fuerza por sus convicciones y sus demandas donde han manifestado que no, que no dejarán la huelga donde manifiestan que no están de acuerdo con lo que el Estado el gobierno ha planteado en las últimas horas se mantienen ellos en su posición Eh, precisamente por la grave situación que atraviesan los presos políticos mapuches en general y también, principalmente, por la salud del machi celestino Córdoba, que en cualquier momento va a asumir una huelga seca. Respecto al gobierno, hemos visto que el gobierno no ha dado ninguna señal de avance con respecto al diálogo. Este gobierno no sabe manejar este tema, que es un tema, que un conflicto que ellos han creado. No lo quieren abordar, no hay ninguna, ningún ánimo de resolverlo. Recordemos que hoy día son 106 días de huelga de hambre. 106 días que nuestros hermanos llevan una causa y han abierto las puertas al diálogo totalmente. Se han instalado mesas de diálogo y se han quebrado porque no hay ninguna garantía de llegar a acuerdo. Más bien, eh, se han hecho... Eh, algunos, eh, ofertas, algunas ofertas para resolver esta eh, huelga que no tienen que ver con las demandas que están solicitando nuestros lamianos y que pasan principalmente por el respeto al convenio 169 de la OIT, que no ha sido respetado y que no permite que nuestros hermanos mapuches accedan a procesos justos dentro de lo que es eh, los juicios y dentro de lo que son las prisiones, tanto la prisión preventiva como cuando ya se le aplica una condena lo tanto, lo que aquí se está pidiendo es netamente que el Gobierno cumpla su rol, que, se, que ocupe y que haga valer los convenios los cuales ya se ha adquirido Chile, como es el Convenio 169, en donde se establece que nuestros hermanos mapuches pueden tener eh, algunas penas que sean distintas a las que eh, se le la, se la aplica a cualquier eh, persona. Entonces acá nosotros estamos también eh, levantando el tema de la defensa del Convenio 169 pero también es importante señalar que cuando nosotros decimos presos políticos mapuches, lo decimos porque ha existido procesos que están totalmente guiados por la política de este país para castigar a nuestros hermanos mapuches, más que para que existan procesos justos. Entonces estamos eh, levantando la causa de todos los presos políticos mapuches que en definitiva son presos por luchar, presos por defender el, el territorio. Aquí hay eh, una política estructural del gobierno que tiene que ver con eh, criminalizar las defensas de los territorios. Nuestros hermanos mapuches han sido encarcelados por eso. Y aquí estamos levantando la defensa de la vida. Eso. Bueno, ahí teníamos las impresiones de la Lamien Ingrid Conejero. ¿cierto? Quien se ha manifestado muy, muy en solidaridad con los presos políticos durante todo este tiempo de la huelga. La hemos observado y la hemos visto presente, que ha estado junto a las comunidades, marchando, ¿cierto? Presente en todas las actividades que ha a cabo, tanto en, en la capital del Gualmapo, Temuco, como en otras ciudades. Bueno, podemos ver acá también distintas delegaciones de comunidades que se han acercado. Eh, ...logramos reconocer rostro aquí de las Miene, de los Peñes, ...de la zona de Melipeuco, comunidades que están... ...Peñi, disculpe, qué zona ustedes? Peñi, Peñi, bueno, yo soy Jorge Cartiglán Meli... ...de la comunidad Francisco Meliquidel, ...de la comuna de Melipeuco, de la, de la ciudad de Wenche. ...venimos acá... A apoyar a nuestro más celestino no es cierto, una persona espiritual en el cual nosotros nos los podemos restar a agradecer a todas las comunidades que andan acá, no es cierto, por la invitación a los organizadores la marcha no estaba no tenía permiso, digamos eh, igual se hizo yo creo que por ahí van las confianzas entre el gobierno y, y las comunidades no es cierto, si sí. Confianza, hay que tener un poco de confianza, creo yo, para que las cosas resulten. Y bonita estar acá, presente en Tric Tric, -tri", con el cierto más conocido como no Imperial. Peñi, ¿cuál es tu opinión con respecto a ver la negativa de parte del Gobierno? Cierto negarse de que el Peñi, el, el Magi, salga y vaya a su regue por unos par de Él no está pidiendo la libertad, solamente está pidiendo a la que se presente y estar ahí en su... Así es, pues, así es la negativa del gobierno, ¿no es cierto? Eh, por una parte eh, lo sentimos mal nosotros como pueblo mapuche y la verdad es que el gobierno de alguna u otra forma debería dar la libertad al machi. Acá no está pidiendo una libertad definitiva, lo que está pidiendo es ir a su red, bueno, ¿no es cierto? Como toda persona espiritual, los que sabemos un poco el conocimiento de los machi, ¿no es cierto? Él, ...con seis meses que esté en su regue, puede recuperarse... ...y puede cargarnos de Nebuena nosotros, ¿no es cierto?... ...que tanto lo necesitamos el pueblo mapuche en este momento. Bueno, eh, teníamos las impresiones... ...de la comunidad, ¿cierto?, de Melipeusco... ...que han bajado desde la cordillera de ...a solidarizar, aquí va la comunidad de ellos, ¿cierto?, y... y... Interesante, interesante de ver cómo distintas comunidades de distintos sectores alejados aquí a Nueva Imperial se hacen presentes, solidarizando con las demandas de los y y aquí van pues marchando, gritando sus cantos, sus demandas, forma pacífica, mostrando las desigualdades que se pueden ver dentro de lo que son las medidas que ha tomado el gobierno en relación a otros presos a otros presos que han violado los derechos humanos durante estos años en dictadura durante los últimos años y se les ha dado la posibilidad y la libertad de que ellos puedan estar en sus espacios, en sus casas puntualmente me refiero a, a prisioneros políticos perdón, prisioneros de violación a los derechos humanos sobre combatientes gente que de una otra manera ha estado dando su vida por la causa, por los derechos y la igualdad ellos siendo recluidos, se ha dejado en libertad y no se considera las peticiones en este caso de lo que son los presos políticos y el machi celestino. Nos mantendremos junto a la marcha y acompañándolos dentro de los próximos minutos seguiremos informando.